El gato creativo presenta Los consejos del Dr. Consol Hoy os voy a dar un consejo para encontrar el amor Pues solo tienes que invitar en el cine a la persona que te gusta Veamos el ejemplo ¿Y quién eres tú? Pues... Yo soy un chico que. Bueno, que hoy es San Valentín y eso, y tú eres una chica y. Quería invitarte al cine al aire libre, a ver si quieres. Claro que sí, vamos, vamos. Pero nada de besos ni esas cosas, ¿eh? Solo a ver la película. Sí, sí. Y te invitaré a unas palomitas. ¿Palomitas? No, que yo no como palomitas, que hace mucho ruido. Vale, vale, pero después iremos a bar. ¿Qué bar y qué bar? Después, ya está, ¿no? Bueno, si no te gusta el bar, a mí tampoco. ¿Te gusta hacer vídeos? Sí, me encanta, me encanta. Pues entonces iremos a hacer vídeos, ¿vale? Vale, como mola. Vamos, vamos. Y se fueron al cine. Hoy es San Valentín ¡Tar, Mira, mira quién viene por ahí, el gato creativo Hola, soy el gato creativo, ¿qué pasa? Pues nada, que hoy es San Valentín, ¿y sabes qué? Que te vas a enamorar de la primera persona que pase Eso lo digo yo porque soy mago Me voy, Dios. ¿De verdad? ¿Pasará esto? Hola, hola Te quiero, te quiero Pues yo no, yo no, yo no Bueno, ha sido divertido ¡Me voy! Uh, uh. A dormir Y después, volvieron al parque donde se encontraron al principio Y se pusieron a hablar de la película Vamos a ver el ejemplo. ¿Te gusta toda la película? Sí, mucho. ¿Sabes? Hoy es San Valentín. Y como ves tengo la cara en forma de corazón porque me gustas. Bueno, tú a mí no, pero me da igual. Pues vale, tú te lo pierdes. ¿Me pierdo qué? Mira que te beso. Mira que beso. Mm, me ha gustado mucho, muchas gracias. ¿Qué te pasa? Nada, que... Estoy súper contento. Uy, soy feliz. No sabía que sabías saltar así. Bueno, adiós y feliz San Valentín a todo el mundo. Ya lo sabéis, tenéis dos opciones, o compartir este vídeo a la persona que te gusta, o invitar a la persona que te gusta al cine. Una pregunta, ¿te ¿podemos hacer una entrevista? Claro que sí. Um, ¿Te ha gustado la película? No, a mí me gustan las de terror. ¿Y a ti? Um, sí, bueno, ha estado bien, sobre todo el beso que me ha dado mi compañera. Ah... Vale. El gato creativo ha presentado... Los consejos del doctor Sol.